él estaba, tenía dos amarillas y el yerno de mi persona, el de mi cuñado en Cali, nos trasnochamos esperando la noticia cuando a las 5 de la mañana me, me avisaron que, que ya era una venta de Gustavo todo. Ah, pero ustedes ya tenían algo por ahí en Salmuera. Sí, claro, oh. eso, ya usted sabe que eso cuando se riega la bola. Eso se riega la bola pero <risa> gracias a Dios. Y al comienzo lo creyeron de, de, de tajo ¿O, o, o decían no eso son especulaciones de repente de, de la gente hasta de la prensa no porque ya había ya ahí me han dicho que ya había eran ese equipo no habían varios habían varios que ya estaban interesados en él y, sí. y gracias a dios pues el, que habían varios equipos pero pues no me decían cuál era cuando ya se dio la noticia que era el Valle muy bien, sí, se va para el Bayer Leverkusen. También para el Nuremberg se habla de, de un equipo de, de la B allá en, en Europa, en Alemania, pero bueno, va a estar allá haciendo su, su fogueo importante con jugadores de alta talla y bueno, ya seguramente pasará a un equipo mucho mayor. Sí, ellos no, él lo, él lo compró el Bayer Leverkusen, pero lo prestó a, al equipo de la segunda división. Eso es muy bueno porque pues para fortalecerlo más, creo que a mí no me parece malo que, que, que lo vayan fortaleciendo en un equipo de la, de la B. Así es, ¿para cuándo se piensa el viaje que tiene previsto Gustavo a Alemania? No, no no sabemos todavía porque le toca viajar a Cali, después que termine el sudamericano, viajar a Cali a unas cositas que, toca, que le toca ir allá unos dos ditas él va a ir a la Victoria Valle va a ir a, a la casa no sé cuántos ditas pero no se sé, demora mucho acá en Colombia bueno prepárense a la Victoria para darle un recibimiento caluroso eh, a Gustavo no solamente él como representante como capitán de nuestra selección Colombia sino también en homenaje a todos sus compañeros que están haciendo una buena labor en este Suramericano Sub 20 sí no todos, no, no, Gustavo y no, todos, todos han puesto el, la pelotica y como dice el dicho, para pa, pa seguir adelante, porque usted sabe que es trabajo de todos. Así es. Sí. Bueno, Gustavo, le deseamos muchos éxitos, no solamente a él, también a sus compañeros. Eh, eh, cuando se trabaja en equipo es más fácil lograr los éxitos, ¿no? Sí, señor, claro, uno solo no es capaz. Uno tiene que ir acompañado y no. Si no es acompañado, no es capaz de dar nada, no, Tony. <coughs> Tengámoslo. Eso es la realidad. Le han enseñado también a Gustavo que, que si él logra grandes éxitos es precisamente debido a un equipo que le acompaña. Claro, sí. Eh, la familia es la pieza fundamental, lo noto. Si uno no, acompaña, no lo acompaña, pues ellos se sienten mal. Entonces, si tiene calor familiares, eso es una belleza para él. Ok. ¿Su mensaje para los padres que tienen eh, chicos eh, en diferentes disciplinas y que quieren que sus hijos no, Que no logren tanto la fama Sino que sean buenos talentos Y buenos seres humanos No, lo único que yo les digo es que El niño que le gusta el deporte Que lo apoyen, porque hay niños que les gusta el, el deporte Pero los papás no le paran bolas Y entonces ahí el muchacho en vez de se pierde Sí, porque si al muchacho le gusta ¿Cuál es que es el deporte? Hay que apoyarlo es como Gustavo, Gustavo le gustaba el fútbol, nosotros lo apoyamos, si no lo hubiéramos apoyado en eso, que ese día de él, Donoto. Entonces, eso le, le mando yo un mensaje a los padres y a los niños que cojan el ejemplo de Gustavo. Así es, pues le deseamos muchos éxitos a Gustavo Puerta Molano, ¿cierto? Sí, su segundo apellido. Sí, el segundo apellido. Puerta <risa> bueno. Molano. Claro que sí. Y bueno, envíale el mensaje precisamente a su hijo a través de las cámaras para que cuando esté viendo esta nota sienta el abrazo y el calor de su señor padre y también de su familia. No, mi hijo, yo me siento muy orgulloso de usted porque pues logró lo que usted quería, que era llegar a Europa... Ese era el sueño suyo y muchas bendiciones y le va a ir muy bien, mi hijo. Yo sé que usted le va a ir muy bien, que mi Dios me lo bendiga, mi hijo. Un abrazo, Gustavo. Muchas gracias a la señora Virgelina, a Mónica, a María, al chico. ¿Cómo se llama el chico? Uh, Luis Mario. A Luis Mario, que también le gusta el fútbol, ¿no? Ah, ese sí, muchacho. Eso es a también. Salve <risa> al tío excelente muy bien adora que también nos acompaña por sí, ahí la prima mi comadre ella es la prima de es la, la madrina de, de mi hijo claro con dora nos sí. conocemos desde hace mucho tiempo en el municipio de la victoria así pues que hemos terminado esta nota aquí con el señor gustavo puerta papá del gran talento del fútbol profesional colombiano y mundial porque se va para europa sí señor muchas gracias don Otto, por esa entrevista muy agradecido y un mensaje también a la gente de La Victoria por ese apoyo, por ese amor que, que tiene por Gustavo, que me dio le ha de pagar. También al Bogotá Fútbol Club por ese apoyo tan bonito que le dio a Gustavo. Al señor Fred Perdomo, que me dio la de pagar por todo. Y a todos los, los que estuvieron con él allá. Y a Talento GB también, a Gustavo Victoria. A toda la familia. Talento GB, que también fue una pieza muy fundamental para Gustavo Oye, estar en Desta. Muchas gracias por todo, Noto. Con todo gusto. Así pues que un abrazo para todos nuestros amables oyentes y cibernautas del canal OZ Producciones. Nos estaremos encontrando en una próxima entrevista. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Yo me llamo Virgelina Molano, soy la mamá de Gustavo Puerta. Estoy muy orgullosa de lo que él está haciendo ahora en este torneo y estoy muy orgullosa de él. Lo quiero mucho, lo amo mucho y le deseo muchas bendiciones. Y ahora que va para pa Alemania, el señor me le va a dar muchas bendiciones por ahí, y me le va a ir mejor que acá. Muchas gracias. Muy buenas tardes, yo me llamo Mónica Andrea Puerta Molano, soy la hermana de Gustavo Puerta, el capitán de la Selección Colombia. Hermanito, desde acá, desde Bogotá, te estamos apoyando toda tu familia, espero que, que por allá en Alemania le vaya muy bien, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Eh, así esté lejos, nosotros… Te estamos apoyando, Yo Vinimos a ver los partidos suyos, apoyándolo Y espero que, que haga muchos goles más y, y que Dios me lo bendiga y me lo guarde Lo quiero mucho Y me siento muy orgullosa por lo que está haciendo Te amo, hermanito Mi nombre es María Esmar Puerta Molano Le, le deseo mucha suerte a mi hermano que va para Alemania y me siento muy orgullosa de él, de lo que está haciendo y ojalá que le vaya bien y muchas bendiciones, lo quiero mucho. Eh, tío, estamos apoyándote desde aquí desde Bogotá, que te vaya bien en el extranjero, te queremos mucho, te estamos apoyando. Ya te quiero ir fuera ya jugando en el Valle de Leverkusen, es que nos vamos muy pronto, ah, es que está toda la familia apoyándote te queremos mucho tío Gustavo, se cuida tío. Nos vemos muy pronto por allá en Alemania. Chao tío, le mando un saludo desde Bogotá. Se cuida tío. Con mucho cariño desde Bogotá Luis Mario Mora Puerta tío, que se cuide y que le vaya muy bien. Soy Gustavo Puerta Quintero, el papá de Gustavo Puerta, jugador de, de la selección Colombia su 20. Muy contento por mi hijo por su logro que está ahora con la Selección Colombia, ahora termina pues, su ciclo con la Selección Colombia, su su 20, eh, muy pronto se, se nos va para Alemania, para el Valle del eh, yo le deseo muy buena suerte a mi hijo por allá, que me, Dios me lo bendiga, que me lo proteja de todo mal y peligro y muy contento aquí en Colombia también la gente, eh, en el municipio de La Victoria la gente muy contento porque es primera vez que un jugador de, de La Victoria más selección Colombia está triunfando acá en, en el suramericano. Muchas gracias por todo. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.